es miércoles de Valerza y venimos hablando mucho acerca de la suba, de los precios, eh, inflación, hoy se esperan nuevos índices, pero ¿qué es la estanflación? esta inflación. Claro, no hablamos solamente de inflación, sino sí. quiero que me lo explique él, el encargado de las clases de economía, Diego Zuliani de Valerza. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Cómo Diego? Hola Nancy, hola Nicolás. ¿Cómo lo va? Sí, viene un dato de inflación muy duro, uh -huh. ya lo adelantó Guzmán. Sí. Y, este, y la estanflación es cuando se da al mismo tiempo inflación y estancamiento económico que se da cuando hay una, una, una reducción en el consumo o este, un aumento del desempleo. ¿no? Ajá, y sí. al mismo tiempo hay inflación. Es el esta, esta inflación es la suma de esas dos palabras. Y este, pero antes, vos que me gustaría comentar cómo es el tema de la relación, porque vamos a ver algunos efectos de mecanismo de transmisión que se llama. pues es que los bancos tienen otros bancos, hay un banco de bancos que es el Banco Central. Sí. ¿sí? Uh -huh. Supongo que el Banco Central le presta a los bancos a una tasa del 100%, y estos bancos le aumentan un margen 20% y prestan a su vez al 120%. Los, las personas que toman ese crédito, voy a decir, no, muy caro, el crédito este, no, voy, a, voy a preferir no tomar ese crédito y que iba a usar para consumir una compra de algo, bienes y servicios, con lo cual las empresas empiezan a vender menos y empiezan a producir menos y se hacen, empiezan a despedir gente, bueno, empieza a ver afectado. Ante esta situación, el Banco Central lo que podría decir, che, ¿sabes qué? La tasa está muy alta, la voy a bajar. Sí. Supongo que la baja al 20%. Uh -huh. Entonces los bancos ahora se, se toman un crédito del 20%, le ponen un margen, 25%, uh -huh. vamos a suponer, y la gente ahora empieza a tomar más crédito. Sí. Cuando empiezan a tomar crédito, eh, empiezan a consumir. Uh -huh. sí. Ahora, como la tasa está muy baja, hay más gente tomando crédito y hay más gente consumiendo. Eso hace que aumente mucho la demanda. Y cuando aumenta mucho la demanda, empiezan a subir los precios. Y hay inflación. Entonces, ahí el banco agarra y dice, espera, espera, bajamos muchísimo la tasa. Claro. ¿Qué hay que hacer? Subirla. Subir la tasa. Ajá. Entonces, cuando hay inflación, subimos la tasa. ¿Y qué pasa si subimos mucho la tasa? No hay... No hay actividad Consumo, económica. Claro, Entonces, estamos en un momento en el que los bancos están pensando en subir las tasas. Si ajá. las tasas suben mucho, va a haber una recesión. Claro. Y la si, hay, y si la deflación sigue, claro. va a haber esta inflación. Es por eso que ahí viene la, la relación y el, el, el cierre de, de lo que estamos hablando ahora. Eh, digo, eh, ¿hoy estamos con esta inflación o todavía no hemos llegado a eso? No, no estamos con esta inflación todavía. Porque todavía. los niveles de, de desempleo, tanto en, en Argentina como en Estados Unidos, vienen, eh, desempleo, viene reduciéndose, estamos cerca del 7%, y en Estados Unidos también, muy bajos las, las tasas de desempleo. O sea, hay un, un alto nivel de actividad, todavía no hay desempleo. Lo que pasa es que hay algo que, que da una señal de esta inflación. Vos cuando prestás, vos haces una inversión, me prestás plata a mí, vos me cobras una tasa de interés. Ahora, si vos ese dinero que me prestaste a mí lo ponés en la economía y tenés una especulación, especulás de que la economía va a venir bien, cuando vos me prestás a mí ese dinero me vas a decir, te digo mira si yo te presto por un corto plazo te cobro una tasa, pero si es muy largo plazo, como la economía viene creciendo, tiene que ser una tasa más alta. Claro. Eso se llama estructura de tasa, la tasa de corto es más... Más baja que la de largo. Uh -huh. Cuando esto es al revés, se baja, la expectativa es que la economía va a decrecer, que claro. va a haber, uh -huh. este, de, este, digamos, recesión. Y eso sí. pasó durante un tiempo hace poco, y por eso es que también se hablaba de esta inflación. Uh -huh. Porque las curvas de más largas se habían bajado. Habían bajado Pero el... eso ya uh -huh. cambió de nuevo. Entonces, ¿Eso es un efecto solamente de la Argentina o es no, algo que se va repitiendo en distintos países? Es, es algo internacional. Ajá. La tasa, normalmente hay una tasa de referencia que es la tasa de Estados Unidos, que, que en el caso de la Fed, que es el banco de los bancos americanos, este es la que fija la tasa y es una tasa de referencia internacional. Eh, es decir, Diego, que estamos mal... Pero podemos estar peor, digamos. Yo, yo sé que la no. gente, no, la gente no, no va a decir, che, pero no sé. No, lo, lo, lo que quiero decir es que seguramente lo que vamos a ver ahora son movimientos ante esta situación. Sí. Como no estamos todavía ahí, vamos a ver efectos en las tasas de interés. ¿Qué vamos a ver ahora? Va a venir el informe del índice del, del, del, del de la inflación que va a estar cerca del 6%. Sí. Lo que sí vamos a ver es aumento de la tasa de interés, muy probable que aumente la tasa de interés. Eso va a aumentar la tasa de interés en los plazos fijos, pero también va a aumentar los costos financieros. Entonces qué que lo que estoy diciendo es, si tenés un plazo fijo, seguramente va a haber un, un aumento de las tasas, esperar que, que haya esta información para renovarlo, y si tenés un crédito, liquidarlo ahora, tomarlo ahora, porque seguramente si no te va a aumentar los costos uh -huh. este, financieros. Ese claro. es, el, el es el efecto uh -huh. inmediato que tenemos que tener en cuenta, oh, porque hoy creo que se va a publicar el dato de... A las 4 de la tarde. Así que sí, sí. y seguramente va a ser... Muy muy muy duro. ¿no? ¿Y esto es para, por ejemplo, los créditos nuevos o los créditos que ya han sido tomados y que estamos pagándolos? ¿Va no, a alcanzar a todos? No, eh, son créditos nuevos, Ajá. pero sí lo que podemos ver es que cuando hay aumento de la tasa de interés, muy, es muy probable que los bancos bajen la, los plazos, o sea, te dan créditos a corto menor plazo, los márgenes de las tarjetas bajen ¿no? y los costos financieros aumenten. Porque ante esta incertidumbre no sabes qué va a pasar. O estamos en un momento de muchísima volatilidad por la guerra, por, el, por, por ¿viste que hay un rebrote en China sí, de, de el coronavirus, co del sí. coronavirus. Bueno, Hay mucha incertidumbre, Si sí. suben las tasas, no, hay mucha emisión. Hay muchísima incertidumbre, hay mucha volatilidad y en este momento hay que tener mucha calma en el caso de que tengas inversiones y en el caso de que uno esté en esta situación de tomar crédito o hacer una inversión, tener paciencia porque va a haber un ajuste seguramente en la tasa de interés ahora digo eh, esta guerra contra la inflación que, que dijo Alberto Fernández hasta ahora medida sí no no hemos, no hemos visto no no o se claro. ha intentado hacer algunos manotazos no. de ahogado pero no se ha visto prácticamente nada no y este y, pero es un efecto a ver, nosotros ya somos alguien que estamos acostumbrados a esta situación porque la inflación nuestra viene desde hace muchísimo tiempo. Hemos superado a Venezuela el otro mes. Uh -huh. sí. Y va a seguir, va a haber inflación porque se tiene que trasladar los costos del aumento de la energía a los precios. Bien. Por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional se tienen que bajar, la bajar los subsidios y eso va a impactar en la inflación. Y o sea, vamos a tener todavía escenario de alta inflación. Eso hay que, que tener en cuenta. Y el Estado no puede hacer mucho tampoco. Uh -huh. eh, lo que sí tiene que tratar de hacer es de, este, reducir el déficit. Y en, ahí es donde empieza a haber crisis política, porque algunos están de acuerdo, otros no. Y claro. ahí en claro. ese claro. momento sí. estamos. Nosotros estamos en un momento de... Incertidumbre política más que económica. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí. Eh, con estas, con estos pedidos de organizaciones sociales sí. o de izquierda, uh -huh. quieren más planes sociales, el gobierno dice no, más planes no, eh, pero está esta lucha, ¿no? Entre los que no nos alcanza para llegar a fin de mes, que queremos por supuesto aumentos, sí. y está también, como vos lo decías, el déficit o lo que el gobierno no quiere gastar de más. Claro. Entonces también está esta, esta pelea. Diego, sí. me quedo con una de las frases que, que dijiste. ¿Qué pasa con las personas que quieren invertir en este momento, que están eh, planificando algo para su vida, un cambio, poner un negocio? Eh, ¿Es conveniente o no es conveniente? Sí. Poner un negocio siempre es conveniente. Uh -huh. Porque es una forma en la que vos salís del, del dinero y lo pones a trabajar. ¿no? Entonces siempre es conveniente. En cualquier estado es conveniente, obviamente, con, con algunas precauciones. Lo que no puedes hacer es quedarte eh, quieto, porque la inflación va a ser muy alta, este mes va a ser del 6%, o sea, el acumulado pues llega a ser el 40, 50, 60. Uh -huh. Entonces, tu ahorro se va a deber tener un agujero del 60%, o sea, perdiste el 60% de valor, claro. impresionante. Entonces, uh -huh. cualquier acción que hagas de inversión que te cubra en alguna medida ese, esa pérdida, es, es deseable. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, las acciones hay que hacerlas, hay que tener estar expectativo a este aumento de tasa que seguramente todavía no lo anunciaron pero sí. estimo que va a venir. Sí, aún, aún pidiendo un crédito para poner eh, un negocio. Sí. Siempre y cuando el crédito para el negocio si sirve, tenés Ajá. que hacer análisis de que el costo financiero sea menor a la rentabilidad Ajá. que te da el negocio. Claro. claro. Entonces Ajá. vos, eso se llama apalancamiento, te endeudás, ganás y con esa ganancia pagás el préstamo Ajá. y esa ganancia tiene que ser más alta que el costo financiero. Si haces sí. ese análisis bien, la deuda en ese caso es una buena deuda que te sirve para crecer, Ajá. digamos. Bueno, entonces entre lo malo también tratar de, de, de buscar ¿no? algunas de, alternativas. Sí, de buscar y después adelantarse todos los efectos inflacionarios que estamos teniendo. Comprar adelantado, hacer planes más largos, uh -huh. usar todas las líneas de crédito que, que están a tasas subsidiadas. Claro, hay que estudiar todo, Diego, ahora, porque... Y ¿Por, por cómo y, estamos? Y muy cortito. Todo el tiempo es claro. ver qué pasa, Ajá. qué pasa, porque sí. el dólar, viste que el dólar está estable, pero igual seguimos con... ¿Qué pasa ahora? Sí, porque sí. a veces dicen, bueno, aumentan los precios porque aumenta el dólar, pero ahora el, el dólar bajó o se mantuvo y, y sí, bueno. los precios continuaron sí. por las nubes. Claro. Bueno, Diego, eh, para la próxima hablamos de algo de espectáculo <risa> o algo así, ¿te parece? <risa> dale, dale, traemos alguna otras cosas más. <risa> no, por supuesto, siempre hay que conocer de estos temas para poder sí, sí, afrontar sí, sí. la vida sí. de la mejor manera, por eso esta columna es tan requerida y las personas siempre preguntan, ¿dónde puedo encontrar a la gente de Valerza para realizar las consultas? Nosotros estamos en Alvear eh, 491, ahí a medio cuadro del shopping, en, primer, en la planta baja, así que nos pueden encontrar ahí o nos buscan por las redes sociales. En info.valer se nos mandan mail o, o nos contactan por Facebook también uh -huh. y son, las consultas son gratuitas, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Continúan ¿Sí? también con la posibilidad de inversión, de, de poder mover nuestro dinero. Exactamente, damos alternativa y hacemos planificaciones financieras uh -huh. para dar opciones, uh -huh. para que no, no, nos, no, nos, no nos gane la inflación. Claro, y la gente que se quedó pensando en esto de la inflación eh, por ahí nos, nos enganchó tarde, todas las charlas que tenemos aquí en DJ9 siempre la suben a, a las la suben a las redes sociales. Las subimos a las redes sociales, estamos en YouTube, así que si nos buscan en Valerza, nos van a encontrar así, los pueden repasar y ver de qué estamos hablando. Bien, ahí está. Perfecto, muchas bueno, gracias Diego, dale, hasta el próximo miércoles. Gracias por venir, Todo Diego. Vamos.